Somos una crepería en formato street food que trabajamos en la calle y elaboramos crepes y la galette tradicional de la Bretaña francesa con trigo sarraceno. Todos nuestros productos son o de proximidad o ecológicos o por supuesto de gran calidad. Encontraréis galets veganas, encontraréis crepes picantes y cosas diferentes. La idea era crear una, una crepe de autor que por supuesto trabajara con el producto local. Nuestra masa es 100% ecológica y solo trabajamos con aceite ecológico prensado en frío. Espero que algún día vengáis a probarlas porque realmente valen la pena.